Las afirmaciones pueden ser una herramienta poderosa para ayudarte a cambiar tu estado de ánimo y ser el punto de apoyo sobre el que giren los cambios que quieras hacer. Relájese, cierre los ojos y comience a respirar lenta y profundamente. Deje que su cuerpo se relaje. La idea es que las afirmaciones sean absorbidas por su mente subconsciente. Mi memoria es perfecta. Poseo un enfoque asombroso. Puedo expandir mi mente fácilmente. Me vuelvo más inteligente cada día. Mi mente tiene una capacidad ilimitada para aprender. La sabiduría que busco está por siempre dentro de mí. Resuelvo problemas desafiantes con facilidad. Soy respetado por mi mente aguda. Mi inteligencia asertiva me lleva a cosas más grandes. Tengo acceso ilimitado a nuevos pensamientos e ideas. Mi conocimiento aumenta cada día. Tengo una gran cantidad de información disponible en todo momento. Tengo el conocimiento que necesito para hacer cualquier cosa que desee. Todas las respuestas que necesito me llegan fácilmente. Absorbo los hechos como una esponja. Mi inteligencia crece cada día. Mis pensamientos son lógicos y organizados. Soy un maestro en lo que hago. Tengo una mente estupenda. Recuerdo los eventos con gran detalle. Tengo memoria fotográfica. Soy muy inteligente. Extiendo mis habilidades mentales todos los días. Poseo sabiduría infinita. La inteligencia infinita está siempre a mi disposición. Soy un pensador crítico. Soy inteligente. Tengo una memoria fenomenal. Tengo el control total de mis pensamientos. Absorbo el conocimiento y la comprensión con facilidad. Todos los días abro mi mente y descubro nueva sabiduría. Tengo una gran memoria. Poseo todas las habilidades que necesito para lograr mis objetivos. Soy inteligente y conocedor. Tengo acceso a grandes reservas de sabiduría interior. Mis habilidades mentales aumentan a diario. Resolver problemas me resulta fácil. Todo lo que necesito saber se me revela cuando lo necesito. Practico el uso de nuevas habilidades en cada oportunidad. Mi memoria es aguda. Programa tiempo cada día para expandir mi mente. Alimento mi mente con nuevas ideas. Tengo el poder de cambiar mi vida cambiando mis pensamientos. Mis habilidades de pensamiento son increíbles. Recuerdo con precisión las cosas con gran detalle. Acceso fácilmente a la mente universal. Mi enfoque es claro como el cristal. Me resulta fácil concentrarme. Me encanta leer y cómo expande mi mente. Tengo libre acceso a los infinitos poderes de mi mente. Soy un genio. Todos los días estoy dominando nuevas habilidades. Creo que puedo hacer cualquier cosa. Mi inteligencia es infinita. Soy excepcionalmente inteligente. Utilizo ambos lados de mi cerebro por igual. Tengo una memoria asombrosa. Puedo conectarme con la sabiduría infinita del universo. Poseo una fuente ilimitada de sabiduría interior. Mi mente está clara y enfocada. Resuelvo rápidamente problemas difíciles. Todos los días, descubro nuevas formas de aumentar la capacidad de mi cerebro. Mi mente es un canal abierto para un mayor conocimiento. Soy un genio en lo que hago. Imagino la información con claridad. Tengo una gran sabiduría y la invoco en todo lo que hago. Soy un estudio rápido. El conocimiento y la verdad se me revelan todos los días. Mi inteligencia es evidente para quienes me rodean. Mi mente tiene acceso a todo el conocimiento. Mi mente tranquila me abre a la sabiduría interior. Cada día, mi inteligencia crece. Comprendo rápidamente cualquier cosa. Soy sabio más allá de mis años. Tengo un amplio conocimiento de muchos temas. Amo la estimulación mental de nuevas experiencias. Estoy abierto a la inteligencia divina del universo. Mi memoria es perfecta. Encuentro fácilmente soluciones a problemas difíciles. Estoy adquiriendo conocimiento y sabiduría en todo momento. Absorbo fácilmente nueva información. Yo aprendo rápido. Otras personas me buscan para resolver problemas desafiantes. Recuerdo la información con gran detalle. Me fascinan los nuevos pensamientos e ideas. Amo aprender nuevas cosas. Memorizo cualquier cosa con facilidad. Mi mente procesa la información rápidamente. Aprendo con entusiasmo de cada experiencia en mi vida. Fácilmente obtengo una comprensión completa de todo lo que elijo. Las soluciones me llegan rápidamente. Mis pensamientos son lógicos y ordenados. Mi mente es aguda y fuerte. Ejercito mi cerebro empujando rutinariamente sus límites. Soy talentoso en muchas cosas. Me comunico inteligentemente. Veo la sabiduría en cada situación. Busco nuevos conocimientos todos los días. Puedo superar las distracciones y enfocar mi mente. Recuerdo información rápida y fácilmente. Amplío fácilmente mi conocimiento y comprensión. Tengo una memoria perfecta.